¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Pintora y aquí estamos en el episodio 20 de Pokémon Ultra Sol Nuzlocke. Eh, habíamos luchado contra Tilo y me había dejado a los Pokémon ya renovaditos. Así que vamos a colocarnos un poco. A ver, los quitará nivel 20 por aquí. A ver, yo para acá. Vale. Y ahora vamos a hablar con la señora esta que se quedó atrás y con la vaca que diga mil tank perdón por llevarla a la vaca ver qué dice aquí ¿Ah? aquí ni nada vamos a meternos en el centro porque por cierto Rotom tiene algo ahí o no sí vale rotón bola no no hay rotón bola a ver pues nada nada me quiero tomar un Terro C.A.D. Oh, qué bien. Aquí tienes tu Terro C.A.D. que aproveché. Vale. No me vuelvas loco. Vale, me da un Crep Luminalia. Varias pokeabas. Perfecto. Buena. A ver... nada... nada... y Miltank tampoco... a ver, aquí, ¿qué pasa? Pues mira, Pokéball sí que puedo comprar. Tengo Acopio Balls, Turno Balls y Maya Ball. En realidad Acopio no, porque no sé si es muy raro que vuelva a capturar un Pokémon que ya tenga. Turno Ball tampoco, Maya Ball tampoco. Yo creo que con las Pokéball que llevo, voy de sobra. De sobra. De sobrao, no, de sobra. Eh, uy, este señor no estaba antes. Oye, chicos, ¿tienes por ahí un repelente? Te lo compro por 5000 de alas. Pues sí. <ríe> Bien, me he hecho más rico. Esto me viene como agua de mayo. Así mi querida madre podrá recuperar las gafas que se le cayeron en la hierba alta sin incordio. Gracias por concederme tu tiempo hasta la vista. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Un señor que me compra objetos a mí. <ríe> eh, Vamos a entrar aquí. ¡Hola! Una... Usted quiere Hay muchos más Mar? Hay una tele que no voy a tocar Vale, aquí hay una Dom insignia La despegamos y me la llevo Vamos a ver, segundo piso Puerta 1 Miércoles, volví a salir por la puerta Bueno, igual Magmar ¿Más, Magmar más? ¿Más, más? Ah. Se sacó una, una velozbol muy calentita de, de, de, de algún sitio, sí Más vale no pensar de dónde se sacó la Velos Ball <ríe> Quiero pensar que de debajo del sobaco Y nada Segunda puerta Mira una camita. Vamos a dormir. La cama parece limpia, pero aún huele un poco a sudorcillo. qué asco. Qué asco. Huele a sudorcillo. Uh. Por aquí ni nada. Aunque hay unas pesas, una mancuerna. Hay unas cuernas chicas, unas pesas grandes, hay de eso para hacer malabares. Y. ¡Uy, mira! ¡La domicilia aquí! Que este es el cuarto de antes que yo iba a ver aquí, pero nada no hay nada. Pues nada, vámonos. Corriendo. Vámonos corriendo. Vamos a ver. Señor Paquita. Dice mil. Hola, ya que estás, llévate esta botella de que aproveche. Me acaba de dar una leche Mumu. Perfecto. Vamos a, a tener una por aquí mañana. Una domicilia. ¿Qué quiere este? Tuecans. pesa menos de 50 kilos. En ese caso, movimiento como hierbalazo no, no causarán tanto daño a tu Pokémon. Si consultas la Pokédex. Ah, vale. Uy, aquí pasa algo. Bullpix, no se arroña, Trae aquí la chapa plateada que te cuesta. Bull. Dejadlo tranquilo. ¿Yo no estaba por el otro lado? ¿Tú qué miras, cabeza loca? No te metas donde no te toca. Que los objetos de los Pokémon se quedan en, la, en chatarra si no viene el menta y los agarra. Madre mía, con lo del él tiene Entrenador, por favor, ayuda a este pobre Pokémon Claro que sí Vamos a ayudar al pobre Pokémon Tú también con el mismo tema Pues a base de golpes se solucionan los problemas Vale, 2 y 2, 4 Venga ¿Lucharé contra los dos al mismo tiempo? No, solo contra el recluta tiene Sculpt cool, chico. Que saca ratata tata. O oh, un ratata lola. Tipo siniestro. Venga, Ani. Le baja el ataque, Ani. Muy bien. Si es tipo siniestro, Ani tiene acoso del tipo bicho. Que viene de perlas y que ni pintado pues sabes que te digo que también va a salir Seul porque es tipo bicho y es tipo planta o sea perdón tipo tipo bicho y tipo hada o sea que ese ratata no tiene nada, nada, nada que hacer beso de verdad. Y como me ha quitado vida y todavía a él le queda. Encima se la recupera. ¡Oh, Siul! Así se hace. y Siul sube al 20. Por cierto, tengo que mirar y revisando A ver cuándo evoluciona. Quiere aprender ácido. A ver, ácido... Es de tipo veneno. 40. Y este es 15. ¿Y ¿Ha sido en venena? Puede bajar la defensa especial, pero no en venena. Bueno. Es mejor que picotazo venenoso. Vamos a ver. Annie tiene más ataque que ataque especial. O sea que... Puede ser que... La esté armando aquí un poco. Evidentemente, de a 40 va bastante Pero es que picotazo venenoso puede envenenar Y constricción no puede hacer nada Disoprime el objetivo de 4 o 5 turnos Con ramas o con su cuerpo Venga, vamos a quitarle el picotazo venenoso Y vamos a usar ácido ¡Ay! Retiro de dicho. ¿Otro más? La otra relucha. No pues el problema se solucionó, pero los golpes me los he, me los he llevado yo. Bull, estate quieto. Va a paso. Bullpijas, has tenido suerte. ¿De dónde has sacado a, a este niñato tan fuerte? Y la otra se marcha directamente. Ay. Menos mal, ya está a salvo, pequeñín. Y. Ah, ¿por qué huye? Me gustaría mucho que volvieras a visitarme un, un ratito mañana. Bueno, ya mañana vengo, y seguramente estará por aquí la chapa plateada o algo. Vamos a curar los Pokés, y seguimos. Ya han salido en escena los grandes, Hanys Yul, vamos a Driusito y Anto, pero yo voy a meter a Anto al primero porque por esta zona hay, muy, hay Mood Brace, y me da mucho canguelo. Nada, vamos a ello, y después vamos a ver qué le pasa a Rotom que está ahí medio tristón, medio diciendo ahí, aquí me pasa algo... Y nada, tengo que buscar lo que dije antes, a qué nivel evoluciona... Eh... Rockraft, porque así cambia la hora de, cam de, la, de, la, de, la, de la consola, para que pueda evolucionar en forma crepuscular. Dice, ¿Cómo estás hoy? Estoy bien alegre, estoy algo triste, estoy bien alegre porque estoy de vacaciones. Bueno, cuando lo estoy grabando, o sea, ahora mismo, a día de hoy no estoy de vacaciones. Pero cuando estoy grabándolo, sí que estoy de vacaciones. Y, y, y eso se nota, estoy, tengo bastante alegría. La rotómbola, venga, ya que estamos. Una rotómbola con una estrella. Vamos a ver qué poder es. Os cupón experiencia. Aumenta los puntos de experiencia obtenidos en, en, al término de un combate Yo creo que voy a usar esa Más adelante quizá, Desde que sepa a qué nivel le evoluciona Rockruff Que de paso pues ya lo voy a ir buscando Yo Tengo aquí una aplicación Super chula De Pokémon Que se llama Info. Vamos por aquí Nada. La señora quiere luchar Claro que sí Convenir y dormir bien, es muy importante para tener el corazón contento, pero aún más importante es echar combates Pokémon. Claro que sí. Usted lo ha dicho. A ver, Rock... Rock, rock. ¿No me dice que me evoluciono? Madre mía, nivel 25, o sea, está ahí cerquita, cerquita. La aristócrata Regina te desafía. Un saludo a todas las reginas. Como siempre digo, habrá mogollones Mogollones Y este tipo roca Y se me está acabando También la batería Ay Dios mío Que la estoy armando ¿Dónde está el cable? Cargador Aquí Hala Venga, mientras vamos a ir usando Lanza roca que dice que es eficaz no, no entiendo, pero bueno, que es eficaz se me va a caer el casco, madre mía sí que la estoy armando de paso un saludo a todos los armando <risa> a ver... espero que no se apague la Nintendo ni de coña <risa> bueno por suerte, se paró <ríe> sin yo haber hecho nada, así que guay. Uh, seguimos usando lanza roca, Afilar. Eso es lo que hizo antes. Está aumentando el ataque. Dios mío, cuando este ataque va a ser la demolición total. Antiaéreo, también de tipo roca. Uf, pues sí que le baja. Venga, cárgate al Carving, venga. Me cago en la leche. Ahora usa fortaleza. Madre mía. Nuestra roca. oh, oh, oh! oh, oh. ¡Párate de ahí! A ver... Vamos a meter... A Driusito. Por Dios, que no se cargue a Driusito. Bueno, lo resiste. Bien. Y vamos a usar Bombayman. Porque es tipo hada, así que algo le tiene que afectar. Muy bien. Tras esta derrotilla, una buena siestecilla. Y.. pero antes una tortilla. Vamos a jugar con los Pokés. Y después voy a ir al centro Pokémon. Y vuelvo otra vez. Así que vamos a ir dejándolo por aquí. Bueno, pues ya están todos curaditos. <coughs> vamos a meter. Adriusito y a Anto ya salieron. A, Salir, a también. Vamos a meter a Romel. Y a Saiyanico. A los primeros. Y tenemos aquí a alguien. Dice, oh, eres un entrenador que está realizando un recorrido insular, ¿me equivoco? Pues me vienes como agua de mayo Venga, vente conmigo que la capitana está esperando O sea, ¿ya voy a luchar contra la capitana? No me suena que tenía que luchar tan temprano ¡Miltan! Ahí está la capitana Ah, no, ya me acuerdo Gracias por venir. ¿Sabías que la leche mumu del rancho Hanna es cremosa y sabrosa como poca? Se puede hacer bechamel y muchas otras cosas que salen tan ricas que no lo puedo ni explicar. Oye, como, como es la segunda vez que nos vemos, te voy a enseñar una cosa muy chula. Vale, Stutland está registrada en la Pokémon Tura. Stutland... Puede oler objetos que no se ven a simple vista o están enterrados. Solo tienes que pulsar el botón B para activar el, su olfateo y se y que se ponga a rastrear. Anímate a probar estas Pokémon Tura en cuanto tengas un rato. Te sorprenderá la de objetos que hay esparcidos por el suelo. Cuando Sturlan se acerca, a los objetos escondidos, empezará a ladrar. La Ruta 5 te llevará hasta la colina Saltagua. Allí está mi amiga Noel Nereida... Saludala, ¿vale? Pues oh, vale A ver, una vaquita Dos vaquitas Tres vaquitas Y un bo Mierda A ver, ¿qué le pasa a Rotom? Rotom me quiere con locura A ver, no, aquí no hay. Es en la y Y vamos a poner que Stunland esté aquí abajo Porque va a olfatear el suelo Y vamos a probar Mira, ya por aquí hay un objeto, creo. Sí. Leche mu. Mu. Después... Un... ¿por aquí hay más. Pero aquí hay un Tauro. Vamos a ver con Tauro. Tau, Tau, Tauros. Como le toques las narices a ese Tauro, te va a soltar una cosa De las que se tardan en olvidar. Los Tauros son Pokémon tempera temperamentales, pero este se lleva la palma. Normal, considerando que, se lleva, que lleva tan poco tiempo en el rancho. Me gustaría entrenarlo para que responda al Boscamontura, pero va a, ser, va a estar difícil. Si se, te, si se pone tan rebelde, no va a haber forma de que sigan las instrucciones. Creo que para esto nos va a hacer falta el talento de la jefa. ¿La jefa? La jefa del rancho es ella es capaz de apaciguar hasta el Tauro más fiero. Me parece que no, no te falta razón. Ha llegado el momento de pedir la ayuda. Una oh, <risas> ¡Miltank! Aquí está la jefa de nuestro rancho. ¡Miltank! ¡Tank! Solo es necesario un premio de Miltank. Con eso, hasta el más fiero de los Tauros se queda tan manso y dócil como un líder. ¡Miltank! ¡Miltank! Mil, el tank, tauros, mil, tauta, tauta, tauros. No, al final se cansó la Milta. Bueno, dice que los tauros salvajes tienen un carácter muy fuerte. Incluso a Milta le está costando un poco de tiempo ponerlo en vereda. Creo que si quemara un poco de, de energía se calmaría un poco. ¿Qué, ¿Qué me dice? ¿No querrías echar un combate contra Tauros? Claro. Pues no se hable más. Valor y al Tauro. ¿Quién tengo el primero? El, uh, a Romel. Vale, vale. Perfecto. Mira, Pokémon Pep. Pep, como Pep Guardiola. Saludo a todos los Pep. A los pepes no, a los Pep. Saca Milta, No, uy. <ríe> a Tauro. Milton. Por favor, he vuelto loco ya. Ya me he olvidado de todo. A ver. Vamos a usar doble patada. Ah, tenía que usarlo con el Poder Z para cargármelo de la una. Pero bueno, no pasa nada. nada. ¡Dios! ¿Pues sabes qué te digo? Ahora te comí un Poder Z por bobo mierda. ráfaga de modedora a ver si contra esto no se tu otra cornada que quedó un connuo Chao Tauro te gastas incrustadito hijo Toma ya perfecto Bueno por lo menos me he desahogado <coughs> y tanto Venga. Vaya, parece que habéis entrado en calor. Y Tauro, a Tauros también se le ve bastante satisfecho. Tauro. Milta. Tau. Ni siquiera Tauros ha podido resistir vuestros ataques combinados. Muchas gracias, jefa. No esperábamos menos de ti. Milta. Gracias a ti. Ya podemos entrenar a este Tauros para que responda al, al busco Montura. Como agradecimiento, acepta este periscopio dáselo a un Pokémon y sus probabilidades de aceptar un golpe crítico aumentarán. La verdad que nunca he probado... Nunca he probado a tenerlo... Nunca he probado a ponerle periscopio a los Pokémon. Venga. Por aquí hay otro objeto. Aquí. Acabo de ver una don insignia, pero no la puedo coger si no tengo una caña. Así que pasamos. ¿Tú qué? Ah, espérate. Espera, espera, espera. ¿Dónde vas tú tan rápido? Tú para acá. Vamos a gastar lo que queda de, de tiempo buscando cosas aquí con el... ¿Busca montura o qué? Sí. No, cállate tú A ver Hay una Miltan que quiere jugar con nosotros Un repelente Vale ah, pasamos No vamos a buscar objetos con Sturland Vamos a ver qué más hay por aquí Rograth Vale El señor no hay una gran ciudad, sino un pedazo de rancho, sí. Ah. Sí, está muy bonito todo. Es el Tauro que estaba antes. Y me dan 5 nerviosferas. Vale. Solo hay un Pokémon que no ha salido en todo el, el capítulo de hoy. Ese es mmm, Silent Nico. Y vamos a avanzar para que salga él al combate. Me viene perfecto el Move Porque voy a subir un poco de niveles. ¿Y cómo lo voy a hacer? De esta manera. Primero saco... Primero tiro una nerviosfera. Si la encuentro. Nerviosfera. En segundo lugar... Lo ataco sin cargármelo Como por ejemplo usando Ladrón Y así llama a otro Bueno, al menos lo intenta Y en tercer lugar uso esto Un cap... Un cupón refuerzo, no captura, no conseguí uno que subía niveles. ¿eh? Lo imaginé. fue con captura no es no sé dónde está pues nada, da igual Subo el... le doy aquí a, a luchar y uso restricción <coughs> a ver si me llama otro baja la velocidad sube la defensa y se llama otro Pokémon ahí está nada, ahora es cuestión de irme cargando al otro Moodbreak con el viento hacia abajo por ejemplo ya que no es una... no es un Pokémon de ruta, me lo puedo cargar sin problema y un tornado, por ejemplo Y ala, todos a subir niveles. <risas> pero yo juraría que tenía un cupón refuerzo, pero de niveles. Pues nada. Vamos a usar un ladrón con un y otra vez. Aunque cada vez es más difícil bajarle vida a ese Muprein Porque tiene firmeza Y cada vez tiene más y más defensa Pero tarde o temprano morirá Digo yo ¡Ya mata a otro Pokémon, Muprey. Parece que no, no llama más Pokémon Vamos a usar otra Nerviofera Terra Restricción Lo mejor que solo puede llamar uno, el pobre <risa> Venga, sigue subiendo la defensa Pero bueno, este es un ejemplo, si tuvieran un cupón que sube niveles, sería un buen ejemplo de cómo subir niveles a tus Pokémon. Y quería que, que estuvieran en alguno de, de, mi, de, mi, de mis capítulos, y en este caso, mira, en este ha salido. Sale moodbray, otro a nivel 14, vamos a usar el viento hacia agua para cargarnos, a ese Break. Creo que no tenga firmeza también, porque vamos Uso fertilizante. Vamos a usar tornado. Y aquí seguimos acumulando niveles. Perdón si se sube... Si... Si se alarga un poco el capítulo, pero... Ahora misma me sale un Moobray Shiny, sería genial, entonces sería un 2x1, veríamos cómo subir fácil el nivel y cómo encontrar mucho más fácil los Pokémon Shiny. A ver... No, no es Shiny. Eh, vamos a usar Tornado directamente contra ese Moobray. ¿Cuánto le puede quitar el tornado? ¡Ah! Tiene firmeza <risas> Madre mía ¿Contra qué dos este ahora? ¡Ay! Se va a cargar al otro <risas> ¡Yo! ¡Qué fuerte! Claro, a la, a la tonta se puede cargar al otro Menos mal que le he subido la defensa con tanto, con tanto. ataque mío. Saca otro. No es Aini. Uy, qué pena. Bueno. Vamos con tornado. Así me gusta. Ayúdame a, a matar a tus amigos, ¡no pasa nada! <ríe> Mira, soy el Nico al 22. Es que cumple todos los requisitos. Mi Pokémon no, no puede ser afectado por ataques de, del Mood Break. El Mood Break, el pobrecito. <ríe> Encima tiene firmeza, o sea, mm, he tenido ahí buena suerte, porque al tener firmeza pues dura mucho más en el combate. Y de paso, eh, se le pone una nerviosfera, y vamos, esto va muy bien. Vamos a cargarnos a ese play, nivel 14... Y ya está. Ya este es el último. Y vamos a ir dejando por aquí. Vamos a luchar otra vez. Y... Hacemos otro tornadito. Hacemos un break. Que con un poco de suerte nos llama a otro. Pues sí. Vale vez vienen con menos niveles o son cosas mías? Tornado. Vamos a, a cargarnos al Muprei con menos nivel. Estás saliendo las cosas al revés Pero bueno, ahí siguen todos Cogiendo niveles Cogiendo experiencia Y ahora sí que sí, Mubrey Me despido de ti Y vamos acabando por aquí El capítulo del Nuzlo Muy bien, muy bien Pues al final hemos conseguido muchísima experiencia. Si además hubiésemos tenido un subir niveles, o hubiese estado eso genial. Mira, aquí tenemos una donna insignia. Perfecto. Y vamos a ver qué le pasa a Roton antes de terminar. Está contento. Y me sale la rotómbola. A ver. Por favor, dame un cupón de experiencia. Que era lo que yo pensaba que me habías dado. Cu dos cupones botín. Ah, amigo, claro, es que el cupón es experiencia. Para usarlo lo tengo que usar fuera de combate. ¡Ay! ¡Qué torpito! Míralo aquí. No lo había Bueno, entonces ya saben. Utilizan cupón experiencia y se ponen a jugar. Y de esa manera pueden subir mucho más experiencia. <risa> no había caído, ¡Qué torpe! Pues nada, espero que les haya gustado, si es así denle like, si todavía no está suscrito, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Espero verlos en el siguiente episodio, ya en el episodio 21 con los Pokémon recargaditos y lo vamos a ir dejando por aquí. Así que Sleepy Pintora se despide, adiós.